Los temas que te interesan están en Panorama Imagina, con la entrevista de la mañana, junto a Iván Núñez. Vamos a hablar sobre la pandemia, sobre las medidas económicas, sobre las iniciativas del Ejecutivo, sobre si hay o no que dar un cambio en la estrategia sanitaria, y vamos a partir por esta última eh, iniciativa eh, del presidente Sebastián Piñera, a propósito de una serie de proyectos de ley que han eh, sido cuestionados en su constitucionalidad, porque usted sabe, ¿no?, que todo proyecto de ley que rogue gasto público es eh, materia eh, de iniciativa legal del Presidente de la República. Sin embargo, en, en época de crisis sanitaria, eh, hay muchos proyectos de ley que precisamente implican algo de gasto público, pero que llegan de la mano a atender las necesidades básicas de la población. Ayer eh, nuestra invitada le pidió al Presidente Piñera actuar con más decoro y entender que estás frente a otro poder del Estado. Esto frente a la iniciativa del mandatario de reunir una comisión de expertos precisamente para analizar la constitucionalidad de algunos proyectos de ley. Estamos con la senadora Jimena Rincón al teléfono a quien saludamos en este panorama. Me imagina, senadora, ¿cómo está. Buenos días. Muy buenos días, Iván. Buenos días a todas y todos los auditores. Y un especial cariño a aquellas personas que hoy día no lo están pasando bien, sobre todo por el frío eh, que hacen distintos puntos del país, las lluvias en nuestro Maule, entre otras. Sí, en términos generales, senadora, eh, es una buena noticia la lluvia, sobre todo para eh, un país que viene arrastrando más de una década de sequía, pero como usted bien dice... Como nunca antes, en Chile hay más personas viviendo en campamentos, y eso es impresionante haber vuelto a las cifras de hace 20 años, y por supuesto que esta pandemia ha dejado al descubierto, entre otras tantas cosas, la inequidad e el territorial. Senadora, a mí... Eh, que Como no más que el descubierto, van, algunos han dado cuenta. No, no, sí, claro, lo ha puesto de sus suscripción lo, lo, lo ha relevado. Claro, lo ha, lo, claro, por, por, lo sí. ha puesto sobre la mesa. Exactamente. Senadora, quienes hemos eh, seguido atentamente la discusión política de la cual usted forma parte, a mí me llama la atención que usted le, salga así tan frontalmente a eh, confrontar los dicho el presidente más bien la iniciativa del presidente le voy a actuar con decoro primero expliquémosles si es que es posible a la gente eh, en qué punto está este esta suerte de enfrentamiento que se está dando entre el ejecutivo y el congreso por algunos proyectos de ley hay varios ya proyectos de ley se cuentan por decenas eh, que tienen vicios de constitucionalidad a ver eh, primero como en todas la, las cosas en la vida y sobre todo en el ámbito del derecho eh, siempre hay más de una mirada eh, y hay puntos de vista. Eh, cuando uno mira, y eh, lo veíamos y lo analizamos ayer en una, un par de reuniones, y además lo dijo más de alguno en la sala al inicio de la sesión de la tarde, cuando uno mira los proyectos de ley, eh, yo no sé, Iván, eh, si tú recuerdas alguno en el que el presidente de la República haya eh, concurrido al Tribunal Constitucional con, eh, por inconstitucionalidad. Yo al menos no recuerdo ninguno. No. Por lo tanto, la verdad es que se instalan ciertas cosas eh, como verdades cuando no son. Esto, el último que ha tenido más discusión respecto de aquello es el de servicios básicos. Claro, en, te, que que el, que en el fondo lo que, lo que hace es eh, impide el corte de servicios básicos para las deudas en, en, en época de pandemia. Eh, eh, impide el corte mm. y además eh, establece que se va a poder cobrar más adelante. Claro. O sea, ni siquiera eh, se elimina el, el cobro. Por lo tanto, y el presidente pudiendo haber recurrido al Tribunal Constitucional no lo hace. Entonces, es extraña esta afirmación de que eh, hay una serie de eh, iniciativas inconstitucionales cuando uno mira lo que se ha aprobado. No hay ninguna acción del gobierno de concurrir al Tribunal Constitucional para reclamar la supuesta inconstitucionalidad. Dicho aquello, eh, este anuncio del presidente de la República de que va a conformar una comisión que va a calificar qué proyectos se pueden o no pueden tramitar en el Congreso, de verdad eh, me parece una insolencia, y perdón que ocupe esa palabra, porque eh, primero eh, en nuestro país hay una clara separación de poderes, una de las bases fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional es que separa los poderes, y esto uno se lo enseña a todos los niños y niñas del país y dice el Poder Ejecutivo, Presidente de la República, ¿no es cierto? Con sus ministros, los intendentes, los eh, gobernadores regionales, los gobiernos regionales, lo, las comunas. Poder Legislativo, donde está el Parlamento, y Poder Judicial, donde están la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, bueno, no vamos a seguir hacia abajo, ¿no? Entonces, primer principio, no es aceptable entonces que a través de un acto de autoridad del Ejecutivo eh, se anuncie que va a conformar una comisión. Eh, de cuestionable legitimidad, por cierto democrática y legal, para afectar la independencia de otro poder del Estado y a mí me parece eso muy grave segundo, aquí hay principios de democracia, soberanía, Estado de Derecho, nuestra Constitución, nos guste o no nos guste ya pero en nuestra Constitución eh, es clara al establecer el principio de justicia en qué artículo, en el 6 y el 7, por lo tanto esta pretensión de crear una comisión que va a revisar a priori si un proyecto es o no admisible es de un órgano que es independiente, deliberativo, democrático, en el Parlamento están todos elegidos, eh, como, el, como es no, cierto, el Congreso de la Nación, no puede ser eh, de verdad permitido en un régimen de Estado de Y lo contrario, eh, yo creo que significa obviamente un atentado a la democracia, a la soberanía popular, eh, del Poder Legislativo, una transmisión que es indebida. Ahí, ahí usted da en un punto porque ayer, eh, bueno, no uno, uno siempre uno tiene que regirse ni tampoco pensar que lo que está expresado en redes sociales eh, represente tan fielmente lo que la ciudadanía está discutiendo o pensando, ¿no? Es, es una muestra sí. bastante particular, pero pero ayer se hablaba de atentado a la democracia, de intento de golpe de Estado, de una serie de calificativos que son bastante fuertes, pero pero usted ha tomado uno de esos, de un atentado a la democracia y, y también de una insolencia. No no, no, no ocupé atentado a la democracia, dije que se vulnera la democracia bueno que se vulnera la, la democracia de que se vulnera la democracia pero claro sí. efectivamente eh, eh, a, a ver eh, pensar que el presidente está vulnerando la democracia eh, no es tan distinto eh, no es tan distinto de quienes sostienen que aquí había una suerte de golpe blanco o algo por el estilo porque porque efectivamente si si el jefe de estado que es uno de los principales encargados de velar por la democracia en el país está vulnerando la democracia eh, bueno, uno pensaría que está ver, que hay que... algo que se está que se está generando sí. quizás eh, y que no es tan visible, ¿no? Ya lo que pasa, Iván, que yo creo que el presidente tiene esta eh, conducta que es como incontinente, ¿no? De, de creer que las cosas se hacen como él quiere. Y, y eso no es así. Ni se pueden hacer como quiere el parlamento, ni se puede hacer como las quiere el presidente. Hay procedimientos, hay normas, hay estándares. Por eso existe eh, en Chile, y está súper discutido el tema del control de constitucionalidad, pero existe. Eh, hay un, un, un procedimiento, un ordenamiento que establece cómo se hace. Entonces, eh, es más, si al presidente no le gusta algo, puede vetar. Y de hecho, en el tema de los servicios básicos, mm. nos están escuchando los auditores, ¿no es cierto? Y auditoras, el, se prepara, según los medios de comunicación hoy día, mm. un veto a esa ley. Porque el presidente hasta el día de hoy, Iván, no la ha promulgado. Entonces, eh, el, el presidente tiene herramientas y el tema es que tiene que ejercerlas, pero no puede saltarse las normas. Mira, esta es, es una actitud eh, permanente del presidente. Él eh, ordena que hay cuarentena, él ordena que hay toque de queda, él eh, establece normas, ¿a través de quién? De sus ministros, porque son secretarios de Estado de él. Y fíjate que va y se para a sacar una foto en la Plaza de la Constitución, va a un funeral de un tío de Monseñor Bernardino Piñera, y pese a que se lo advierten en el mismo acto, va y levanta la tapa del ataúd. O sea, ¿él está por sobre la ley? Yo creo que no. Él es el que tiene que dar el ejemplo de respetar las normas que él mismo manda. Estamos dentro de un estado de excepción constitucional dictado por él, que le permite hacer ciertas cosas, y esas cosas él no las respeta. Y eso obviamente que le molesta a la ciudadanía, y a mí me molesta. Senadora, para, para que sea súper claro, porque, eh, eh, porque me parece que también la gente, la gente tiene, tiene que, que saber lo que cada cual piensa y manifestarlo, que me parece perfecto. Uh -huh. ¿Usted cree que el presidente Sebastián Piñera no está respetando las cuarentenas, las medidas sanitarias que el propio gobierno le está imponiendo al resto de la población? Yo creo que con sus actos eh, las ha incumplido. Eh, no la cuarentena misma, ¿no? Eh, sino que ciertas actitudes que ha tenido, que imponen las medidas sanitarias. Y yo creo que él tiene que ser, junto con todos nosotros que tenemos cargos, eh, tenemos que dar ejemplo tenemos que ser los primeros que cumplamos la norma. Perdón, y si el presidente ha incumplido ciertas normas sanitarias, porque yo, yo escucho todos los días a la autoridad sanitaria decir que, escuchamos a la subsidiaria asa también a la, la subsidiaria de Prevención del delito, Catherine Martorell, eh, escuchamos al ministro del Interior, bueno, todos eh, diciendo que se van a endurecer las fiscalizaciones, que se van a aumentar las sanciones, que hay incluso penas de cárcel, multas millonarias, y usted me dice que el presidente ha incumplido algunas normas sanitarias debiera ser investigado y sancionado ¿y por qué actos? No, yo creo que... Porque si somos todos iguales pero ante la bueno, ley todo, si, todo, usted, todo, si usted todo, dice que somos bueno. todos iguales ante la ley y el presidente ha incumplido alguna norma sanitaria y el incumplimiento no, de la norma sanitaria son, implica eh, multas eh, eventualmente Sí, yo creo que no sé qué multa le correspondería por levantar la tapa del ataúd del tío Ya. Yeah. Eh, pero, pero ese acto es con tanta gente con músicos y con todo eso yo creo que de verdad es, eh, en, eh, a ver, más que, más que la multa, eh, yo creo que lo importante es que el presidente entienda que él es referente, que él es ejemplo, que él tiene que ser el primero en cumplir las normas. Eh, ¿Cómo le pido yo? Mira, yo lo voy a poner de otra manera. Me escribí ayer un, un, un ciudadano de, de la comuna de Talca uh -huh. eh, que él y su señora, profesora de, de la comuna de San Rafael, eh, están con COVID. Y me dice que llegó alguien de la seremía de Salud a decirle que tenían que irse a una residencia. Y ellos tiene una niñita pequeña. Eh, y yo le dije, pero qué que Porque ellos están en su casa, haciendo la cuarentena, están, están digamos, sin mayores síntomas, eh, salieron positivo. Y yo le escribí a la, a la Ceremia, eh, de salud para, para ver el, el tema. Todo, todo nuestro trabajo lo estamos haciendo telemáticamente y internet. ya Y le dije que por favor revisara el caso porque no parecía muy razonable. Y cuando estaba escribiendo en la CEREMI pensé, ¿por qué vamos a obligar a un ciudadano a irse a una residencia si hemos tenido autoridades, subsecretarios, con entrevistas en los medios que han estado contagiados él, ella, su marido, y se han quedado en su casa? ¿Por qué a un ciudadano común le vamos a obligar a hacer algo que no le obligamos a hacer a la autoridad? Para ponerlo en otro plano y salirnos del presidente. O sea, yo creo que tenemos que est establecer estándar. Los estándares que establezcamos tienen que ser los mismos para la autoridad y para la ciudadanía. Y si no, no le vamos a poder pedir, pedir a la ciudadanía que cumpla con lo que la autoridad no cumple. Ese es el punto de fondo, más allá de la, sí. de la multa. no sé si y, me Sí, y más allá de la figura del presidente. Obvio. Eh, eh, senadora, estamos con la senadora Jimena Rincón. Eh, usted ha sido una de las parlamentarias que eh, ha pedido un cambio en la estrategia sanitaria. Eh, evidentemente eh, ya llevamos semanas, eh, más de un mes por lo menos acá en la región metropolitana, de, de, de, de cuarentenas, tres meses del arriba de la pandemia y más de 100 días y, y las cifras nuestras no son nada adelantadoras. Nosotros dijimos al principio, digo nosotros como país, que estábamos mejor preparados que Italia y que ese desastre no iba a llegar a Chile. Pues bien, ya estamos por sobre Italia en número de contagios. Eh, mirábamos con horror lo que estaba pasando en España y bueno, ya estamos allí, eh, encima de España. Estamos al lado de Perú, cerca del Reino Unido. Probablemente no vamos a escalar más porque por tamaño de población sería imposible superar la magnitud de la pandemia en Estados Unidos o en Brasil o no tengo idea en Rusia porque somos un país pequeñito. Pero igualmente... Pero, pero eh, recuerda, Iván, que compramos siempre, para pa hacer comparar estas situaciones, lo hacemos por millón de habitantes, y ahí se hace No, no, la... pero yo le, estoy, yo le hablo incluso en este claro. números senadora, sí. perdón, en el, en el, el, en, el volumen total de contagios, y ni siquiera estoy hablando de la, de la cantidad de, de, de, de contagios por millón de habitantes, por cien sí. mil. En el volumen total de contagios, nosotros somos el séptimo, el séptimo octavo sí. país del mundo más afectado hoy día, y somos un país sí. de 19 millones de habitantes, y los países que están arriba de nosotros todos tienen 60 80 100 y algunos mil y tantos, como el caso de la y India. Y la proyección de nuestro Sí, tremenda. En ese sentido senadora eh, llevamos eh, un tiempo muy prolongado de, yo, yo he dicho de una cuarentena cínica o a la chilena donde por una parte no se ha logrado reducir la movilidad en más de un 30 por ciento treinta por ciento, depende de las de la, de la ciudades o las regiones, es decir, más del 60 por ciento de la gente sale igualmente a las calles donde vemos incluso más de mil empresas denunciadas por falsificar, o sea ya ni siquiera por actuar eh, con, con, con, con, con algún tipo de, de si usted quiere de desprolijidad, sino que con dolo falsificando su rubro para precisamente seguir trabajando en cuarentena donde no se resuelve ni el tema sanitario porque nos seguimos enfermando y tampoco se resuelve el tema económico porque nuestra economía sigue languideciendo y estamos perdiendo puestos de empleo cuando usted pide un cambio de estrategia concretamente senadora y antes que se nos vaya el tiempo ¿qué es lo que se está pidiendo? Mira, nosotros y yo podría remontarme a los eh, la segunda quincena de marzo o primera quincena a mediados de marzo eh, empezamos a trabajar el tema, yo dentro de mis asesores cuento con Michel Deler, que es experto en manejo sí. de, de crisis, Lo vas a conocer tú. Sí, y sí, nosotros empezamos sí. en esa época a exigir eh, las eh, cuarentenas, los cierres de fronteras, los aislamientos, el testeo masivo, eh, en fin. Yo te podría dar una cronología de lo que empezamos a pedir desde el principio. No porque somos muy, muy capos o yo sea muy capa, sino que era cosa de mirar lo que habían hecho los países mm. que habían tenido un, una, un alto nivel de contagio con alta fatalidad, como España e Italia, y lo que habían hecho países como Alemania, Nueva Zelanda que lo habían hecho bien. Y eh, oficiamos al presidente de la República, presentamos proyectos de ley que sabíamos que eran inadmisibles, pero pedimos que se lo oficiaran al gobierno en esa línea. Y eh, lamentablemente se persistió en esta estrategia de contagio progresivo, inmunidad de rebaño, que eh, tiene el desastre que tiene nuestro país con el costo de más de 7.500 personas en vida, lo que obviamente es terrible para las familias. Y eh, el drama siempre ha sido eh, no detener el país por la economía. El problema es que eh, al final esto no va a salir más caro porque estos, eh, estas paralizaciones parciales, graduales, al final tienen un impacto en la economía igual. Pero las vidas no se recuperan, la economía se recupera. Entonces, eh, lo que ha venido diciendo eh, el informe, ¿no cierto?, de eh, espacio público, y que se ha establecido como esta hibernación, al final va a tener que hacerse, pero se va a hacer tarde. Entonces... Si, la, si la, lo sanitario no conversa con lo económico y lo económico no entiende que lo sanitario es prioridad, nunca lo económico va a tomar, poder tomar medidas adecuadas. Y el ministro de Hacienda tiene que tener buena información del ministro de Salud. Y yo creo que el cambio de, de ministro, y agradezco la entrevista del ministro Ilea París, en que dice que él no hablaba de continuidad respecto de la estrategia. ¿ya? Y me parece buena la aclaración porque era un tema que estaba encima de la mesa en la sesión del día de ayer en la mañana. Si el ministro París no le entrega la data, la información, las proyecciones que tiene que entregarle el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda y no la economía no va a poder tomar medidas drásticas. Y aquí se necesitan medidas drásticas. Yo lamento que nos hayamos demorado todo lo que nos demoramos eh, respecto de un ingreso familiar de emergencia adecuado, no digo que óptimo, porque eso hace imposible que la gente hubiese podido quedarse en su casa y tiene que optar entre sustento o salud. Mm. Si no les damos herramientas para que efectivamente se quede en la casa, esto va a ser eh, eterno. Y en vez de demorarnos dos meses, nos vamos a demorar seis. Y el costo en vida y en la economía va a ser terrible. Bueno, esperemos que eso no ocurra y que se tomen las medidas adecuadas. Yo creo que hay que escalar las eh, las restricciones a la movilidad de las personas incentivar por supuesto que la gente se quede eh, había ayer una, una idea me parece a mí sensata que decía Mario Borde que eh, esperemos hasta que se pague el, esta segunda cuota en ingreso familiar de emergencia antes de aplicar mano dura sobre todo en los sectores más humildes Senadora Jimena Rincón Sin y, no duda, sí, Iván, sí, y por... ojalá les demos la plata para que ellos compren en sus comercios que eso también es reactivación sí, por supuesto. Y, y va de la mano. Sí. Senadora Jimena Rincón le quiero dar las gracias por estos minutos de su tiempo que tengo una muy buena jornada muy Amable. Igual tú, muy buenos días. Que esté muy bien, muy amable. Ahí está la senadora Jimena Rincón.